Yo lo digo y lo repito mil veces, que hay gente que no le gusta. Y es que en este gobierno el dinero rinde, que los delitos les rinden, porque con un poquito se hace mucho. Y estas instalaciones con modernas aulas, bien ambientadas, sumándole a la inversión de las 500 becas, solo se invirtió algo más de 19 millones de dólares.